Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bueno, hoy les vengo a traer un nuevo video de desocupes masivos, espero que les guste, y comencemos. Ay, ya van a llegar los muchachos, y yo solo he hecho una bobadita del almuerzo, ay no. Hermenegildo, no es tu hijo. Dios mío bendito, yo sí sabía que ese pobre culicagado se parecía más al lechero que al papá. Es que ese muchachito no se parece ni en la punta de la oreja al niño de Mernegildo. ¿Adivinen quién llegué? Ah, no sé, mío. Aparte de que llega gritando, llega con unas adivinanzas ¿Es que no, mijo. Oye, <risa> hey, ¿cómo está Omi? Bien, amigo, bien. Ya sé ¿cómo le fue con sus con amigos? Tus amigos. ¿Tus amigos eh, entonces, si ¿sí les atendió bien a sus amigos? Mm. Claro, más. Es que usted no me conoce. Usted sabe que mi atención es tan buena, tan buena, tan buena, que lo único que se tienen que preocupar es por disfrutar, Omi. Eh? No, es que, es que yo soy tan bueno atendiendo a los demás que, que la Próxima vez, me voy, me voy yo solo conmigo mismo y me atiendo a mí mismo Pues, para quedar satisfecho y feliz, mí. Oiga, porque dígame, pues, mamá, ¿quién me va a atender como yo me atiendo a mí mismo? O sea, yo, yo estoy prácticamente solo en el mundo, qué tristeza, hermano Pues, me dan ganas de ir a tomarme un tinto conmigo mismo más bien Ay, mijo, ¿cómo así? Pero, pero, pero no se ponga así, que a mí me da más tristeza, me da más tristeza a mí Además, ¿usted por qué dice eso? Si yo siempre le tengo su comidita calientica Hablando de eso Venga, que acá les tengo algo. Es una bobadita un poquitito que medio les alcancé a preparar Ahí ¿eh? como para Como para que embolaten el, el hambre Doña Delmira me imagino El poquitico que nos tiene Saquen la pala ¿Qué? Doña Delmira ¿Y dónde están mis y Salchi que no han venido a saludar? Ah, están en la cocina Pero es que últimamente están muy desganados Esos, esos animalitos Qué pecado Comen muy poquitico Y si sí me da pena con ustedes Porque están como desnutridos más bien No se mueven muy no, pues claro, ¿cómo se van a mover? Si no pueden, así como están, les toca es rodar. No siento mis patas. así ah, sí, cierto. Qué pecado, están desganados. No han querido comer más. ¿Pero ya almorzaron? Sí, tres veces. Pero no quieren almorzar más, tan raro. Desayunaron esta mañana cinco veces. Pero con el almuerzo se sí están como desganados más bien. Yo creo que, que mejor llevenlos al veterinario. ¿Qué? ¡Veterinario! Manitos animales necesitan es una moto. ¡Wamba para destaquearlo! Ya comerá la ¡Sí, yeah, que van a... Metelo, oiga, ¡ay! No, pare, pare, pare, pare, pare, pare! ¡Mira el mamonazo que me hizo pegar! Mamita, ya mi morado está en casa. Ya no necesitamos viajar, dígale a las redes sociales que ya apareció. Llame a la policía, y dígales que ya lo encontramos, borre todas las recompensas que publicamos. Pero es que ya le dije a mis seguidores que nos vamos al paraíso de vacaciones. Mi paraíso, mi cielo, mi vida entera está donde morado Alberto Palomino Carabalí. Bueno, solo parejo nos quedamos. Bueno, ¿y la carrera quién me la paga? Amor, ustedes esta cajas? Venga, hagamos una historia, le pago con mis seguidores. Es que no más arrancada que muela viejito. ¿Por qué no me dejaron en mi casa? Es más, ¿por qué bajé mi maleta? Oiga, manito, no siente como un Kiko, siente como, como una energía rara, como un espíritu chocadero. moró mi enamorado, pensé que nunca volvería. Yo sabía que no me podía dejar sola. ¿Sí me extrañaste? Mora, vos que te estás creyendo, vos crees que puedes ir dejando a tu amada tirada, tu costilla, tu media naranja y ni llamas ni escribes ni una sola vez para ver cómo está. Mora, recapacitada, vos tenés que cuidar de mí, protegerme, administrarme. caramela! Me inventes, oye, yo como no tengo nada, ay, no! Usted por casa de peluca así, oiga, sin razón alguna, con parte de caramela. Y que mi media naranja, yo soy un borojo completico, oiga, ay, ay, tan bello. es tu novia, la novia es su novia. Esa, esa es su novia, papito. Oh, mm, mm. Mi Ay, doña del mira. Ella no es mi no. Ay, tan lindo el amor de jóvenes. Yo me acuerdo cuando yo estaba muchacha, tu papá me tiraba los perros. <ríe> ¿Le coqueteaba mucho? No, no, me tiraba los perros de la finca porque yo me metía por detrás por la cementera en las tardes y él creía que eran los ladrones. <ríe> Ay, no, pero tan bellos estos muchachos. ¿Y cuántos llevan? Mm. No llevamos nada. Llevamos dos años y medio. ¿Qué es, qué es? Venga, mamita, y almuerza con nosotros. Que usted ya, que usted ya hace parte de la familia prácticamente. Usted es una hija más. Mm. Mamita, ¿y ustedes cuando piensan casarse? ¿Y, y, y si quieren bebés? ¿Ustedes se imaginan esas cositas caminando por toda la casa? Ay, no, no, no. Que caramela, un día esto me va a infartar con su intensidad, oye. Marita, pero es que es atrevida, oye. La hacían es que, oiga, ay. Parce morado, no logro entender por qué usted entre más la rechaza, más lo ama. Pues yo entre más las ame, más me rechazan. parece como que no entiende? ¿Acaso usted tiene el flow de morado? Sí, chino, o el cuerpo de morado O el... Ya, ya, ya, ya, parce, ya entendí, Bueno, bueno, bueno, den la boda que yo todavía no me voy a casar con nadie ¡Ay! Si vuelven a decir algo sobre eso, les meto su respectiva tapía a cada uno, ¿Don Berriondo, y usted qué? Güey, madre! Ya llevaba como 10 minutos sin hablar, ¿no lo había notado? a ver María, no, no me hagan eso, a Hay que un minuto más y me salen letreros prácticamente, Hay que pues. me salen subtítulos, ¡eh, Ave María! Bueno, porque no es mal educado y no le gusta interrumpir Pero, a Ave María, que, no, casi me da un hermano, pez. Pues. <risa> ¡Meo, meo, Les recomiendo que por ahora no utilicen el baño! Es que, es que yo venía con unas ganas de hacer del cuerpo muy tremendas, mijo A mí también casi se me explota una tripa Oiga, don Berriondo, los dos estamos haciendo fuerza Pero de forma distinta, vea cómo es la vida Venga, nos tomamos algo para celebrar por madre. A ver, María, mi viejo, pero fue que comió gallinas o que mío. Quítele las plumas por lo menos, homie ¿Usted es que está comiendo guamazo, o qué mano? ¿Ah? Oye, eso huele a pura marranera. Eh. No, yo definitivamente me voy más bien a atender mi negocio. A producirse, dijo. Ya pasemos mucho, ya mucho descanso, hermano. Fue más, al fin que quedó cuidando el local. Ah, sí, mi allá quedó tu papá cuidando. Llegó a la finca y está ya atendiendo. Mm -hmm. <risa> ¿El papá de Don Berriondo? No, esto sí si no me lo aguanto Prefiero mi paz mental Hasta luego, renuncio a esta serie Ya, idiota Mijo, mijo, qué pena con el olorcito Es que es que yo no hice en todo el paseo Porque es que me da pena hacer en baño ajeno, mijo Mijo, es que tengo el rabo resabiado ¿A, a ustedes no les ha pasado Que van a una finca o a casa ajena Y no les fluye? Pues, mijo, yo ya venía más cargado Que volqueta en construcción Imagínese que quede pesando Como 7 kilos menos, mijo Parece ya no siento mi nariz ¿Qué has? Ay, no, mi querido bendito Lo que faltaba Qué bonito. No. No porque que, que ustedes estaban llenos, qué tal que tuvieran hambre entonces. Mm. Por más lleno que uno esté, siempre hay espacio para el postre, y más si se trata de lo que prepara doña Delmira. Y ese hijo de madre perro como hizo para subirse a la mesa, para eso sí le sirven esas patas, no sin vergüenza. Mm. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y si salió alguien como en el video discúlpenme Adiós